Reflexionando para ir viéndonos, y como decíamos el otro día, comparándonos cómo estuvimos a principio de mes, cómo estuvimos a principio de año, cómo vamos caminando hoy día. Bien, eso en el amor del Señor, en su esperanza, vamos caminando en su camino, porque Él me ha dicho: Yo soy el camino, soy la verdad, no tengas miedo. Y me lo ha dicho cien veces todos los días, me dice 365 días. Tiene el año y 365 veces dice la palabra, no tengas miedo, no temas. Y qué hace Satanás, uy, terrible, que no vayas a hacer esto, no vayas a hacer el otro, mira, eres una. Todo eso ya nos vale la pena que cambien. No. Sí, así nomás. ¿ah? Y nosotros de repente. Le creemos más a Él que al Señor ¿Mm? Y a propósito más creerle a Él que el Señor Me viene a la mente, me recuerdo, a lo mejor no tiene que ver un poco Pero sí, en nuestra vida, en la Eucaristía Saben que los satánicos creen más que tú y yo Y mucha gente que realmente Jesús está ahí en la hostia Está vivo, es Él porque si no, no se las robarían para hacer su misa satánica Ellos saben clarito que en esa hostia está el Señor Por eso la roban Cuando está consagrada, por eso los, los sacrilegios Y nosotros, ¿cómo vamos a conmulgar? ¿Cómo vamos? Con qué respeto, conversando, mirando Todavía venimos con la hostia en la boquita con el Señor ahí Pero hoy converso con aquí, converso con la de allá Preocupada de todo el mundo Y no recogidos en el Señor entonces, esa fe, hermanito, ¿qué es? Él está vivo ahí para ti, para mí. Para darnos fuerza, porque nos alimenta, porque sabe que somos débiles. Y mira, aquí en Lucas, Lucas 2, vamos a volver hace un tiempito atrás con el nacimiento de Jesús. Porque hay una palabra aquí que creo que viene al momento que estamos viviendo. Estaban acá, ¿no es cierto?, y le avisan los ángeles a los pastores que ha nacido el rey, que los vayan a adorar. Y les dice, no teman, pues les anuncio una gran alegría, que lo será para ustedes y para todo el pueblo. Les ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador, que es el Mesías el Salvador. Palabra. de Hace poco. Teníamos el nacimiento a la vida humana. Ahora hemos recordado, hemos vivido el nacimiento a la nueva vida en el espíritu con la muerte de ese niño que están anunciando es el Salvador y cumplió su promesa, como lo vimos el Viernes Santo, su promesa de entregar la vida para eso vino. Por eso le dice no teman. Les anuncio la venida del Salvador que cumplió su palabra, hermanito. Por eso no tengamos miedo, fuera el miedo. Porque el miedo es no tener esperanza, no tener una luz que yo veo en el camino que puedo salir atemorizada. El Señor está contigo, está conmigo. Miedo aquí. Como dice Pablo, ¿quién nos va a apartar del amor del Señor? ¿Quién? La peste, el frío, la guerra, los sufrimientos, nada. Nada nos aparta de él, porque él está ahí las 24 horas del día. Cuatro amigos, cuatro corazones, se atrevieron a creer en Él. El...